MVP. Vámonos. Vámonos, coño. Punto decisivo. El pues hemos roto récord de kills, eh. Ahí me hice C22, con esta llevamos 23 ya. Arriente. No quedan cargas. Dol. Se ha quemado. Qué tonto. Gente entrena. Queda un enemigo. He's there, he's there. Una <coughs> También yo voy a ver. Aislar y exterminar. Cortina de humo. Veo a un enemigo. Veo a un enemigo. Veo a varios enemigos. Ah. Va a será. A... Quedan 30 segundos. Spike colocado. Entre ceja y ceja. Cortina de humo. En definitiva está lista. ¡Que se abra el cielo! Queda un enemigo. Perdón. ¿Qué yeah, hago? Well, nice. Good job, guys? guys? fiesta? Cortina de humo. Speed speech enemigo detectado en el enemigo A la cabeza Spike planta oh. Queda un enemigo Uno menos tiene de humo Ey Ey Que <laughs> se abra el cielo Me cayó enemigo. Sai. Enemigo derribado. Solo queda un jugador. Ah, no te puedo dar ninguna... Ha ni una muerto. ¿Qué haces? No bajes. Increíble. Cortina de humo. Smokey. Lash B un enemigo No dan info estos cabrones Hostia puta Ahí, ahí No quedan cargas LOL. Se ha quemado. Qué tonto. Gente entrena. Definitiva lista. Que se abra el cielo. Así. Enemigo la Veo Tengo un enemigo. Más? ¡Reca! Queda un enemigo. He's there, he's there ¡Para <coughs> un... matarle! 4. Smoke window Veo un Go, go, go, go Watch out window Excelente. Queda un enemigo. lado. Sin detalle Enemigo de no. Is that the end right side? Este se siempre da la vuelta el cabrón. <coughs> paco Window. Ardiente. Pon Window. Pon, pon, pon, pon, pon. Fénix Planta, venga, hombre, va Queda un enemigo confirmada, uh. cortina de humo ardiente. Problema. Te falta práctica. Se acabó. Solo queda un jugador. ¿Dónde está? Lista. Más. Que se abra el cielo. Veo no. al enemigo. Descansar. Baliza preparada. Solo queda un jugador. Good drop, man. Eh? That was nice. <inaudible> <crane>. Smack <Smug> window. <laughs> one side. It's on site. Oh. On On site. On site. site. Come. Hay que en posición. Mi definitiva está lista. Que se abra el cielo. Window, I think. Solo queda un jugador. Pues. la ganamos, la ganamos Los atacantes ganan. y me he hecho 24 oh. y 4 resistencia, partidaza partidaza tú MVP, vámonos vámonos, coño bueno, ya sabéis, podéis dejar vuestro follow, podéis suscribir al canal gratuitamente utilizando vuestro Twitch Prime, ¿vale? vinculáis vuestra esta cuenta de Amazon Premium, y lo tenéis